Cinco pasos infalibles y que siempre funcionan para cerrar la venta. Número uno haz preguntas tipo sí haz que la persona se ponga en positivo estás de acuerdo conmigo, si ¿Sí me sigues eres de Monterrey, eres de Ciudad de México tienes que hacerle 8 o 10 preguntas tipo sí para que la persona se ponga en positivo Número dos Preguntas de necesidad. Tienes que saber en antesala cuáles son las preguntas que le vas a hacer para poder sacar lo que le llamo el punto G a la persona o al cliente con el que estás trabajando. Número 3. Haz tu presentación con base a esas necesidades o punto G. Tienes que... Identificar esas necesidades, ya sea que quieren mejor servicio, que quieren mejor precio, que quieren eh, mejor calidad, eh, mejorar el tiempo de entrega y utilizarlo en tu presentación sistemáticamente. Número 4. Tienes que contestar las objeciones. Usualmente son las mismas objeciones, es miedo, no confían en ti o está muy caro o lo tienen que checar con alguien más. Y sistemáticamente contestas objeciones. Y número 5. Cierre. Tienes que saber cerrar y que te paguen. Utiliza la técnica del rebote, la del rinoceronte maestro, la de doble alternativa, la de equivocación. Y ahorita lo vamos a ver a nivel de detalle. Vamos a hablar del número uno. Preguntas tipo sí. Si ¿Sí me sigues. si ¿Sí te ha sentido. Recuerda que la mayoría de los clientes tienen miedo. Y cuando tú empiezas a hacer que entren en un estado positivo, lo que empieza a suceder es que la otra persona va a confiar en ti, entonces al, cuando te dicen 8 o 10 veces que sí, lo que vas a hacer es que el cliente ya está positivo y está enfocado y empieza a hacer clic contigo, entonces practica 8 o 10 preguntas, oye, tú decoraste la sala, sí, está muy bonita la silla, sí, oye, eres de Monterrey, sí, oye, y esta oficina es tuya, sí, y ya tienes mucho en el negocio, sí, entonces, sí me sigues, ¿verdad? Sí, eso es lo que tienes que decir. Número dos, lo que tienes que hacer es hacer preguntas de necesidad. Una vez que detectaste que te dice que necesita utilidad o que necesita mayor duración o que necesita algo más económico, utilizas esas tres básicas necesidades y las pones en una presentación. Número cuatro, haces contestación de objeciones. Contesta de manera sistemática que si está muy caro, que eh, no tiene dinero en este momento, que no cree en el servicio. Y ten esas contestaciones de manera sistemática y tienes que saber qué decirle de manera eh, automática y que te salga muy fluido. Número cuatro, contestas objeciones. Al final de la presentación paras y le dices, eh, van a querer cinco o diez órdenes, lo van a querer hoy o mañana. Intenta hacer cierre. Si tú ves que la persona te dice que no, lo que tienes que hacer es, si hay un sistema para contestar objeciones, prepárate para todas las objeciones que te van a dar. Si es que está muy caro, dales opciones de pago. Diles que tienes tarjeta de crédito, que puedes dar 50% ahorita y 50% contra entrega. Dales opciones para estar muy caro. Número dos, otra objeción que ponen es no confío en ti. Entonces, tráete toda la información donde tú y tu empresa, y tu producto o servicio empiezan a ganarse la confianza del cliente. Recuerda que entre más información le des, dependiendo del tipo de cliente que sea, es como le vas a poder generar confianza. Número tres, lo tengo que checar con alguien. En ese momento tienes que darle dos o tres opciones. ¿Qué te parece si le hablas por teléfono de una vez a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a tu jefa? Eh, número dos es, oye, podemos hacer una cita con él. Si no es en el marcas ahorita, la podemos hacer mañana o pasado. Pero asegúrate de contestar las objeciones. Y el número cinco es cierre. Tienes que saber cuatro o cinco cierres de venta muy sencillos. Puede ser el de doble alternativa, efectivo o tarjeta. Recuerda que siempre tienes que buscar que te paguen en ese momento. Número dos puede ser por equivocación. Me dijiste que es para mañana, ¿cierto? La, el producto o el servicio o lo que vayas a necesitar. Número tres es eliminación, Me eh, oye, tengo esos tres opciones, ¿cuál quieres? Y él inmediatamente te va a contestar con la opción que él quiere. Eh, número 4, otro eh, cierre que puedes utilizar es el de eh, rebote. Cuando alguien te dice, oye, no, no quiero el producto porque está muy caro. Le dices, si te demuestro que no está muy caro o que realmente es lo más económico en el mercado, ¿lo comprarías? Entonces, son cinco pasos muy sencillos. Haz preguntas tipo sí. Preguntas de necesidad, que es básico para que tú sepas cuáles son los puntos claves de la venta. Eh, paso número tres es hacer tu presentación con base a esas necesidades. El paso número cuatro es... Contestar las objeciones de la presentación de ventas que tú vas a dar Y tenerlas preparadas eh, de antemano Y número 5, cierre de ventas cinco pasos sencillos Si los aplicas, te lo prometo que te vas a convertir en un súper vendedor Conecta en la página www.empresario.altoorrendimiento.com Comparte este video con la gente que sabes que le va a funcionar Y si quieres mucho más información, puedes meterte en mi canal Ahí te voy a enseñar a vender, pero como un super profesional Y ganar millones